¿Podrían imaginar un universo donde el espacio y el tiempo no existen? Es difícil, ¿cierto? Y es que la existencia del espacio-tiempo es una hipótesis que se considera verdadera a priori. Es una especie de axioma fundamental del que partimos para construir las teorías físicas. En pocas palabras, es la suposición en la que fundamos nuestra manera de estudiar y entender el universo. Sin embargo, en la física moderna, dicha suposición fundamental ha sido puesta en duda. En particular, existen teorías de gravedad en las que se considera que la gravedad y el espacio-tiempo son nociones eh, efectivas que solo se manifiestan a escalas macroscópicas enormes, mientras que a un cierto nivel microscópico fundamental, dichas nociones no tienen una realidad física concreta. A la clase de fenómenos que exhiben estas propiedades se les conoce como fenómenos emergentes. A grosso modo, podemos entender la emergencia de la siguiente manera consideremos un par de teorías E y F. Entonces, si existe un procedimiento o mecanismo que permita derivar la estructura y propiedades de E a partir de las de la estructura y propiedades de F, entonces diremos que E es una teoría emergente, mientras que F es una teoría fundamental. Como ejemplo concreto podemos pensar en las ecuaciones de estado del gas ideal. Estas, por construcción, representan un modelo emergente, pues capturan de forma macroscópica las propiedades del sistema. Por otro lado, un modelo mecánico-estadístico representa un modelo fundamental, puesto que, basado en nociones microscópicas, permite derivar las ecuaciones de estado del sistema. En nuestro caso estamos interesados en un par de teorías, tales que la teoría emergente sea un modelo en el que se presente eh, una estructura espacio temporal y gravedad, mientras que en la teoría fundamental eh, buscamos una teoría en la que tales eh, estructuras no estén presentes. En la física moderna existen eh, teorías que están eh, presentando estas nociones, ¿no? en particular podemos hablar de teoría eh, cuántica de lazos, eh, teoría de cuerdas y gravedad inducida o emergente. De especial interés para mí son los modelos de gravedad emergente, y aquí quiero ex exponer algunas de las nociones que he desarrollado en mi artículo Gravedad Emergente, la llave termodinámica del espacio-tiempo, que he escrito para la revista Ergosum. Primero comenzaré por decir que estos modelos de gravedad emergente consideran que la gravedad y el espacio-tiempo son fenómenos emergentes o colectivos que surgen de una teoría termodinámico-estadística en las cuales éstas no están definidas a priori. De particular interés en estas teorías se encuentran aquellas en las que la teoría emergente resulta ser la teoría de la relatividad general de Einstein. En mi artículo discuto eh, algunas de las nociones que han llevado a suponer la no fundamentalidad de la gravedad. En específico hago una breve eh, introducción o discusión de la termodinámica de agujeros negros y cómo la relación entre gravedad, mecánica cuántica y termodinámica que resulta intrínseca de estos sistemas fue la clave que llevó en primera instancia a sospechar la no fundamentalidad de la gravedad. En particular, eh, discuto algunos modelos de gravedad, eh, de gravedad emergente. Primero, el modelo propuesto por eh, Jacobson, quien logra derivar las ecuaciones de Einstein a partir de consideraciones termodinámicas y, y logra <coughs> interpretar o interpreta eh, justamente las ecuaciones de campo de Einstein como ecuaciones de estado. Por otro lado, discuto y estudio el modelo de Berlinde de gravedad entrópica en las que sugiere que la gravedad es un eh, efecto colectivo que resulta de la tendencia de, de ciertos grados de, de libertad microscópicos que se mueven o tienden hacia configuraciones que maximizan la entropía de, de, del sistema global. Asimismo, discuto la importancia de la gravedad de la termodinámica en estos modelos, ya que como se eh, descubrió en la termodinámica y en el estudio de la termodinámica de agujeros negros, esta juega un papel esencial para entender cómo las interacciones gravitacionales eh, se comportan a escalas cuánticas. Y justamente es esta la propiedad que pone a la termodinámica en un lugar especial y posiblemente como la llave que pueda abrir la hasta ahora indescifrable cerradura de una teoría cuántica de la gravedad, que nos permita entender la naturaleza de las interacciones gravitacionales y del propio espacio-tiempo. Si lo dicho aquí ha sido de tu interés, te invito a consultar mi artículo Gravedad Emergente, la llave termodinámica del espacio-tiempo, editada por la revista ErgoZoom, donde encontrarás algunas ideas que podrán eh, expandir tus nociones sobre lo que es el espacio, el tiempo y la gravedad.